Somos Instituto de Enseñanzas Frost. Bienvenidas y bienvenidos. Por motivos de la pandemia y del aislamiento social, les presentamos nuestra alternativa de aprendizaje a distancia. Los contenidos están alojados en la nube, disponibles para usted las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Trabajaremos de manera asíncrona, es decir, sin horario fijo de clases y sin conexión simultánea entre los participantes y los docentes. Usted revisará las lecciones a su ritmo y disponibilidad de tiempo, tomando en consideración su conexión a Internet y su acceso a los servicios. Hemos creado un grupo en Telegram donde compartiremos contenidos y ustedes harán preguntas y colocarán sus asignaciones. Garantizamos mantener nuestro estándar de calidad para ayudar a alcanzar, desarrollar y consolidar las cuatro habilidades lingüísticas como son comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita. Cada lección le proporcionará la oportunidad de aprender una situación específica para aprender haciendo y obtener resultados efectivos en un corto tiempo. Al finalizar este curso, cada participante estará en capacidad de superar una amplia variedad de situaciones reales de la vida cotidiana en cualquier país de habla inglesa y sobrevivir con el idioma. Hágase entender y quede bien. Los requisitos son realmente sencillos y los resultados garantizados. Como todo, de su interés dependerá el resultado. La palabra clave es respeto. Le pedimos que por favor cumpla con las normas de convivencia y evite ser removido del curso. Gracias por su confianza.